Nuestros amigos los henchmen han sido movidos de lugar otra vez El misterio de los bots continúa esta temporada Los hemos estado investigando en todos los lugares donde aparecieron Y además logramos cambiar el rumbo de su caminata Separándolos más que nadie Pero hoy hemos descubierto la verdad secreta sobre la habitación de Marvel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 Parece que tiene los bots al lado ¡No, pelotudo! ¡Deja de tocarme la bola! ¡No! ¡Ay! Pero guacho ¿Qué hiciste? ¡No! Ha matado a nuestros chicos ¡Fuck! Hmm. Así que es cierto Nuestros amigos están de regreso En otra ubicación distinta de nuevo Ahora nos encontramos con ellos En Craggy Cliffs ¡Uh -huh! Y, y... ¿What? Han cambiado Ahora no están ni con la cabeza de calabaza Ni siquiera como al principio Ahora tienen una mochila detrás ¿Qué? ¿Será que quieren irse de la isla? Creo que estamos llegando al final Y esta pista... ¡Nos lo ha revelado! Ya sabéis que tenemos a nuestro gran chico Galactus... ...acercándose cada vez más a la isla de Fortnite... ...en menos de dos semanas... ...ya estará aquí... Así que probablemente... ...ya no veamos a estos dos chicos la siguiente temporada... ...por lo que... ...seguramente... ...este será su destino final en esta isla... ...durante todo este tiempo persiguiéndolos... ...sabemos que en realidad... Tienen un lenguaje de, de signos secreto, ya que están haciendo emotes cada rato Epic Games está tratando de enseñarnos algo Constantemente está enseñando cosas de la isla y lugares específicos Además los enseñan los lugares secretos de la isla <risa> Bro, relájate, no hace falta tanta propina, loco ¿Qué desean tomar? ¿Una pizza? Estoy 90% seguro de que realmente no existe nada increíble en Craggy Cliffs, justo ahora, pero queda una gran última actualización que llegará al juego la siguiente semana, por lo que estaremos esperando un grandioso cambio, pero... Hmm, Epic Games no ha dicho nada de Craggy Cliffs todavía, por lo que no sabemos si realmente este lugar cambiará definitivamente. Tenemos aparte el personaje de Marvel que está por llegar muy muy pronto a la isla. Quizás hoy, mañana o pasado o muy pronto. Lógicamente se trata de Ghost Rider. Hemos descubierto los archivos del juego secretos que en algún punto de esta temporada... Estará disponible Ghost Rider por la isla de Fortnite. Eso, o al menos partes de, de Ghost Rider, como por ejemplo, la moto. ¡Uh, uh, uh! ¡Estaría increíble! Sabemos que los nuevos objetos de Ghost Rider realmente sí existen y están llegando al juego de Fortnite por esta temporada. Así que potencialmente, de alguna manera, la moto también estará disponible pronto en el juego. Quizás como nuevo paracaídas... Oh, ¡Oh, oh, oh! ¡Eso se vería súper épico! Oh, chicos! ¿Qué, ¿Qué os pasa? Espabilar un poco, ¿No? Empezaremos a investigar los lugares por donde están pasando estos bots Para ver si realmente hay algo escondido O hay algún secreto que pocos jugadores conozcan del juego Romperemos esto A ver si hay algo secreto por detrás Nada Nada Sabiendo que los cosméticos de Ghost Rider Están en el juego No sabemos si realmente Quizás hay que encontrar Algunas pistas o algo Algún easter egg por el mapa A ver chicos ya ha llegado la hora Tenéis que enseñarme este lugar Enseñarme algo que nadie sepa por favor Estoy persiguiendo si estáis aquí haciendo el mongol Algo secreto que no haya descubierto todavía Nadie venga va os persigo Hola Hay alguien por aquí Estamos buscando ubicaciones secretas y ya sabéis, cosas secretas y cosas que, que nadie sabe ¿Hay algo por aquí? Chicos, tenemos problemas No estamos viendo nada que nos sorprenda por este lugar oh, oh, oh. Parece que en este lugar se oyen ruidos raros y extraños ¿Por qué? Además, ¿no notáis que parece más tenebroso de lo normal? ¿Qué hay aquí detrás? ¿Qué? ¿Una habitación secreta? ¡No puede ser! ¡Hemos encontrado algo! Increíble oh, Nunca había visto este lugar, chicos ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de búnker? ¿Algún tipo de nuevo lugar que estará llegando pronto al juego actualizado? ¿Existirá algún secreto de GoRider en este lugar? Estoy buscando cosas de GoRider Uh, lo único que veo es que realmente está lleno de telarañas y es un lugar tenebroso Pensábamos que la búsqueda ya estaba por finalizar, pero no había hecho más que comenzar uh, uh, uh. A ver, rompamos todo aquí, seguro tiene que haber más secretos Vale, pues nada nuevo ha finalizado definitivamente ¡Wow! Una nueva ubicación secreta Con una habitación secreta dentro de Craggy Cliffs Justo el lugar donde han sido añadidos Ahora Los nuevos bots henchmen ¿Habrá algo que no sepamos todavía? Familia ¿Qué opinan vosotros? Comentadme en los comentarios ¿Qué opináis sobre esto? ¿Y cuál es vuestra teoría? Estaré dando corazones a las mejores ¿What? Se ha desviado ¿De su camino? ¿Qué? ¿dó, ¿Dónde va? ¡Oh! Hemos logrado que realmente se separen de nuevo, si, sin querer <risa> ¿Dónde se dirigen ahora? ¡Oh! No me lo creo Está saliendo de Craggy Cliffs ¿Y ahora se dirige? A, a, ¿Afuera de la zona? ¡No me lo puedo creer! Este camino que está tomando no está programado para este bot Lo hemos hackeado Ahora el bot camina libre por todo el mapa Imposible... Vivir con esta vida. Creo que se acaba aquí nuestra misión, pero... Al menos déjame ver si logra coger la grieta, por favor. Por favor... Sí, viene directo. Vale. <risa> Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón os haya agantado muchísimo. Y vamos a por los 10.000 likes si os ha molado. Chicos, si habéis llegado hasta el final del video Comentarme si existe La habitación secreta Todos los que comenten eso se llevarán Corazón del tito Neox Suscríbete si todavía no formas parte de la Neox Army y nos vemos en el siguiente vídeo, Cracks